El álbum de viaje de Jorge Rial y Romina Pereiro en Londres. Mientras en Buenos Aires, Morena sigue amenazando con revelar intimidades de su padre, Jorge Rial disfruta de días de relax en Londres junto a su pareja, Romina Pereiro. Haciendo oídos sordos a los dichos de su hija. Él incluso aprovechó para pasear por los lugares más emblemáticos de Inglaterra. Además, junto a la nutricionista pudieron seguir vía televisión toda la intimidad del casamiento del año, el de Meghan Markle y el Principiarre. Toda la ciudad se vio conmocionada por este histórico día y la pareja no fue la excepción. Confeso fan del arte. Rial y su novia visitaron una muestra fotográfica en Somerset House. Además, posaron con el Palacio de Buckingham de fondo y ella vía redes expresó: "Vinimos a saludar a los recién casados, pero nos echaron a patadas". En Buenos Aires. La historia continúa y More continuó con sus picantes dichos vía redes sociales. Esta vez, la joven disparó de lleno contra Agustina Kampfer, pareja del periodista. Ya el tiempo me dio una vez la razón.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 Más tarde, la joven agregó, y por último voy a aclarar por qué empezó todo este lío. El peor de todos me mando unos audio audiobardeándome y la verdad es que me canse que sea así, que me putee y demás por eso subí todo lo que subí, no me arrepiento de nada de lo que dije, nada de lo que dije es mentira. Además me cierra todas las puertas posibles a trabajo si no me deja vivir en paz. Desde chica me lo hace. ¿Debe? ¿Debe ser como padre que le doy vergüenza? Sí sí, capaz eso o el miedo a que cuente las cosas que sé. Dijo de manera contundente morena.